Aquí en el remolque vienen Estrella, Sol y Vanessa, que llevaban mucho tiempo separadas porque las tres habían tenido problemas de salud muy graves y en principio están bastante recuperadas, así que por fin se van a juntar con su familia enorme de ovejas que viene en el santuario, lo cual es un momento muy emocionante porque llevamos mucho tiempo esperándolo. Vais a ver, son tan bonitas... ¿Vale, Vanessa? Ella es Vanessa. Muy bien. Sol y estrella. Sol y estrella son madre e hija. ¿Dónde están? Ni idea, ¿no? Ya Se han perdido. perdido ya entre... Mira, ahí está Vanessa Hola, mira, Vanesita estrellas, estrellas, aquí? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿No, aceptas? no es No, esta es nube Ahí, mira Estrella que se fracturó su pierna y la tuvieron que operar. Aquí la tenemos, a la estrella. Uy, ¿y dónde está mamá? Mamá se ha perdido. Sí, la hizo. No está bien, está bien. ¿Dónde está sol? Así que la están oliendo todas. Sí. ¿Quién es? ¿Es Sol? ¿Es Sol? ¡Qué bien! ¡Qué bien, chicas! ¡Ya estoy toda puta! ¡Qué bien!